Estoy con Julion da Bots y y Google Y vamos a hacer un reto que nos acabamos de inventar Hace tres minutos hemos dicho Oh, podríamos escribir un montón de palabras sin sentido en un montón de papelitos Que hayamos <risa> hecho posteriormente, previamente sí. Posteriormente, ¿no? <risa> <risa> Bueno, la cuestión es que hemos, hemos ratito <risa> los papelitos Y hemos escrito palabras así Random. Random. Random. Sí, Random. sí. Random. Iremos cogiendo papelitos iremos siguiendo la historia claro. Intentando que tenga sentido Pero bueno Sí no lo vale. Y entonces <risa> hemos hecho unos pocos cada, cada uno y ahora mi madre va, decido, va a poner claro, cuatro vamos. papelitos más, a ver qué pone porque... Son los, los papelitos estrellas. Yo creo que podríamos hacer que empezara a subir. Empezamos la segunda historia. Bueno, yo un día estaba por la calle, por pasitas de gracia, sabes que ahí hay muchas tiendas y eso, y me vinieron ganas de comprarme un pintalabios de putilla, así rojo chillón del guabo De los que usa ella. De repente <risa> sí, me, me encontré a Julie Vox <risa> para que me aconsejara. Y yo le dije, claramente, que se hiciera una PENTA KILL Porque con el Pintalabios de Putilla te haces la PENTA KILL de suscriptores Ella lo sabe, cada vez que se pone el Pintalabios de Putilla los subs suben ¿Casualidad? no, lo, no lo, creo. lo creo y suben por algo no solo por el pintalabio suben además por esto suben porque es una jaula de perros todo el ah. mundo no es una. <risa> una jaula de perros todos los suscriptores los que suscribís por los pintalabios sois unos perros <ríe> pero no solo eso además sweet quería subir bastante de suscriptores así que se puso en un mundillo que bueno no se le da bien tampoco beatbox <risa> Vale, no. Bueno, pues yo iba haciendo beatbox, como cada día entrenando duro para llegar a los campeonatos y ser la mejor. Con lo que un día de estos que estaba enseñando me encontré a mi abuela. Mi abuela me dijo: ¡Chiquilla! ¿Pero qué haces haciendo tirando tus pelos por la boca? Te va a quedar cuchivizada. ¡Te va a quedar cuchivizada! Y, y entonces, eh, mi abuela, claro, o sea, estaba asustada, ¿no? Con lo que Julie vino para tranquilizarla un poco. ¿Qué le dijo y yo le dije claramente <risa> abuela cómprese una cámara y hágase youtuber si sí, porque sabrá lo que es quedarse escuchimizado <risa> porque quedarse escuchimizado no es malo si eres youtuber te quedas escuchimizado ¿por qué? pues hay muchas razones a ver nos lo explica ahí el, el por qué porque puedes conseguir un pez globo <risa> Un, un pez globo, ya ni hace dispararme nada. Pez globo te regalan en YouTube. ¿Qué youtuber no quiere un castor o un pez globo? Claro, el partner ya el te, te da peces globo, tío. Claro, claro, claro. y sí. si llegas a 2000, te regalan. Si llegas a los 2000 suscriptores y demuestras tu interés, te regalan un youtuber para que te acompañe en todas tus colaboraciones. ¡Dos por uno, tío! ¡Sí! ¡No, pero... Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Pero mola. Sí, se bueno, la cosa es que nos acabamos de inventar un reto raro. Muy raro. Y... Porque ¿Por sí. Random, sí, sí, rando, porque rando. sí, o sea, nos ha salido... Cosas de <ríe> y entonces la cosa es que hemos hecho papelitos como estos y vamos a escribir ¿Para? cosas lo que nos dé la rando. gana. Y Está mi perra ahí hablando. Sí. ¿Y, y la ¿y mía también. ¡Hola! voy a explicar una pequeña historia así para acabar el vídeo. Resulta que tanto Ian, como Julie, como Google y yo somos muy listos y pues a veces se nos olvidan cosas. En este caso ha sido que nos hemos olvidado de presentar el vídeo y, para no poner letras cutres en un fondo negro, pues me estoy grabando así, tocutremente, con la webcam, con gafas y con todo. Y pues eso, que lo que os voy a decir es que habrá otras versiones de... Eh, este mismo reto con cogiendo los papelitos y explicando una historia así random en los otros canales, que os los dejaré por aquí y en la descripción. Y que, nada, que si os ha gustado el vídeo, pues me podríais hacer un favor muy grande y darle a like, favoritos, eh, lo podríais poner en Twitter, enviárselo a vuestros amigos, y así os regalaré un flan a todos vosotros por el favor este tan grande que me habéis hecho de compartirlo. O sea, vosotros me decís, es eh, sweet, o oh, verdad, que he compartido el vídeo, o sea, ¿me puedes dar un flan? Y yo diré, oh, claro, toma un flan, y así todos seremos mejores personas, porque tendremos flanes, y los flanes están buenos, y, y eso, y que mejor me callo ya, y me despido. Adiós. Suscríbete y dale al like Y no te olvides de los favoritos Así podés...